Belle es una adaptación de la conocida historia de la Bella y la Bestia, llevada a un terreno más digital y actual, con personajes adolescentes y problemáticas marcadas dentro de los días que corren, y claramente esto fue un gran acierto dentro de la historia que se termina contando en la película. Advierto que puedo llegar a tocar spoilers, así que si no vieron la película, todavía siguen en este video bajo su propia decisión. Definitivamente lo más destacado de la película es la animación y verla en una pantalla grande en el cine me hizo viajar por todos estos lugares de manera hermosa. Realmente, las imágenes, los colores, los distintos tipos de animación que se mezclan por momentos y el constante cambio entre universos hacen que visualmente sea una verdadera maravilla. Las canciones también juegan un rol fundamental y están muy bien dentro de la película. El giro del final, aunque llegó un poco de golpe, me gustó. Cabe destacar también que le dieron una buena vuelta a la historia de la bella y la bestia sin quemar demasiado esa idea dentro de la película y dándole un toque original y eso la verdad que me pareció perfecto y para destacar. Lamentablemente siento que se hizo un poco larga, que tiene algunos momentos en los que el ritmo no es muy bueno y que podría haberse resumido un poco mejor en algunos momentos. De hecho el giro que me gustó en el final a la vez se sintió un poco de golpe, como mencionaba anteriormente, y eso no me terminó de convencer. Bell es una muy linda película, muy disfrutable para todos los públicos y visualmente una ráfaga de imágenes bellísimas que te atrapan desde el primer minuto. Además la historia está muy bien llevada a cabo porque además de ser una adaptación, también se adapta muy bien a los tiempos que corren con el sentido de pertenencia de la juventud dentro de un mundo virtual por encima del mundo real. Pero también gracias a ese mundo de fantasía, muestra que puede lograr ayudar a muchas personas e incluso también formando vínculos y relaciones. Mi calificación para Bell es de 8,5 sobre 10. Hasta acá un nuevo video.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 Espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.